El presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Primaveral de esta ciudad, doctor Héctor Federico Morel, dijo está a la espera de que los trabajos de acondicionamiento de las calles de la localidad inicien, tal y como se acordó con el alcalde de este municipio. No, haríamos eh, el acuerdo de 10 día días laborables para comenzar a construir, hacer y contener y acondicionamiento de las calles. Afinamiento de la calle con material, con material de, de caliche. Eh, supuestamente ese día ellos hablaron de que tenían previamente a, a esos días un sorteo de las obras con los diferentes ingenieros que se iban a dar a conocer cuál ingeniero eh, iban a, a, a, a tener las obras. Quedaron que llamaron, no nos no han llamado. O sea, no, yo no he recibido llamadas de parte del ayuntamiento para decir no mira, está ingeniero, eh, el que se ganó la obra. Y con esa persona que ustedes van a seguimiento, van a estar conversando, lo que sea, como presidente de un vecino, vamos no son llamado. Advierte que en caso de que no se cumpla con lo acordado, tomarán la lucha nueva vez e impedirán el paso al matadero municipal. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.